Fábrica de bolsos Doña Luz, empresa bendecida por Dios. 22 años fabricando los mejores bolsos y morrales. Especializadas en morrales escolares y de campaña. Maletín de viaje, bolsos para tama, arnés para guadañas, estuches para instrumentos y arreglos en general. En la fábrica de maletines y bolsos Doña Luz garantizan la calidad de sus productos porque les interesa tener clientes satisfechos. Fábrica de maletines y bolsos Doña Luz. Teléfono 6582-991. En la calle 18-1477, Centro de Granada.